Unidas Podemos por Coín ha dado a conocer las mociones que va a presentar al Pleno de este próximo jueves. La primera de ellas será para instar a la Junta de Andalucía a eliminar puntos de la nueva normativa autonómica de ordenación del territorio que consideran nocivos para Coín y para el medio ambiente y por los que el Ayuntamiento pierde autonomía. ...como el reconocimiento de actividades mineras... ...y de energías renovables en suelo rústico... ...y la supresión del suelo no urbanizable... ...especialmente protegido. Porque considera usos ordinarios en suelo rústico... ...muchas actividades mineras... ...y de energías renovables... ...como serían los megaparques... ...al considerarlos al mismo nivel... ...que un cultivo tradicional de, del campo... ...lo cual entendemos que no tiene ningún sentido". La segunda moción reivindica incorporar el casco antiguo de Coín ...como conjunto histórico. "...y pensamos que ahora... ...que se está elaborando una carta etnoarqueológica... ...también podemos dar un paso más... ...en la línea de pedir que nuestro casco histórico... ...sea conjunto histórico artístico... ...que de hecho... Eh, ...la Junta de Andalucía reconoció... Sin embargo, por una falta de medios y, y, y de recursos, no se, no se llevó a cabo.